la mañana con 45 minutos. Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segmento de opinión y análisis correspondiente a este día martes 22 de febrero del año 2022. Amigos y amigas, el día de ayer el presidente de la República presentó la nueva política pública de rehabilitación social con enfoque en derechos humanos y además anunció, firmó el decreto ejecutivo 355 a través de, del cual se concede indultos para los detenidos que eh, cumplan algunas características. La nueva política presentada al país contempla 12 ejes y más de 300... ...acciones en el sector de trabajo, justicia, educación, cultura, deporte, asistencia social, derechos humanos, entre otros. Para su ejecución tendrá un presupuesto de aproximadamente 27 millones de dólares en una primera fase. En su construcción participaron 17 instituciones del Estado, 40 organizaciones de la sociedad civil la academia, dos instituciones internacionales, 2.600 personas privadas de la libertad y sus familiares, y además se realizaron nueve visitas a los centros de privación de libertad y de adolescentes infractores. Ha dicho el presidente que el objetivo es dignificar las cárceles en el país. Dos medidas entonces sobre las cuales vamos a dialogar. Partamos con esto del indulto a fin de eh, evitar de alguna manera el hacinamiento. De acuerdo al decreto ejecutivo hay algunas condiciones el beneficio alcanza a los presos que tengan sentencia condenatoria por robo, hurto, estafa y abuso de confianza y que hayan cumplido el 40% de la pena impuesta por el COIP y el 60% de la pena para los casos de eh, sentencias no deberán tener otras sentencias o medidas cautelares ni otros procesos de investigación o medidas cautelares. Partamos, partamos por allí. ¿En qué medida esto permitiría reducir el hacinamiento de las cárceles? Le preguntamos a nuestra invitada, la doctora Itania Villarreal. Ella fue directora nacional de rehabilitación social. Doctora, bienvenida. Buen día. Muchísimas gracias. Buen día, estimada Carmita, estimado Andrés. Muy buenos días. Y buenos días también a los seguidores de esta plataforma digital que es muy importante y escuchada por los las ecuatorianos. Bueno, eh, la firma del decreto ejecutivo donde que el señor presidente constitucional de la República indulta a privados de libertad que han cumplido sus sentencias el 40% para aquellos con el Código Penal anterior y el 60% con el Código Orgánico Integral Penal por delitos menores como robo, hurto, estafa y abuso de confianza. Sin duda, esta decisión política, aparte de ser humana, reduce de manera muy significativa el hacinamiento en los centros de privación de libertad, particularmente en los regionales, que es donde que existe el mayor número de población penitenciaria. Y al bajar, el, el, al reducir el hacinamiento, prácticamente viene a bajar los índices de violencia que hemos visto en, en el 2021, que fueron sin precedentes en la historia del sistema de rehabilitación social. Doctora, le, permítame interrumpirle. Existe un censo, porque ayer también decía eh, las autoridades que no se conoce con precisión cuántos van a beneficiarse de esta, de esta medida. Entendería yo que debe existir un censo previo, pues que determine todo esto, doctora Villarreal. Yo decía en algún momento, en alguna entrevista de un medio de comunicación social, que todo tenía que ser aleatorio. he ahí la importancia de un censo penitenciario paralelo a la construcción de la política pública. La señora secretaria de Derechos Humanos nos decía ayer que realmente desconoce cuántos privados de libertad se acogerían al beneficio del, del indulto. Y es lamentable porque ha habido el tiempo suficiente para realizarlo, nada más era cuestión de voluntad política, como eh, y coordinar con las instituciones que se interrelacionaban para lograr este objetivo, que era el Registro Civil Criminalística, el INEC, obviamente el SNAI, Fuerzas Armadas y Policía Nacional para complementar este trabajo de la política pública. Pienso que nunca es tarde para realizarlo, pero sería importante para que el señor presidente tenga una visión clara de cuántos privados de libertad se harían acogedores a este beneficio. No olvidemos que después del delito por drogas, que es el 28%, sigue el delito contra la propiedad con el 26,9% según las fuentes del SNAI. Entonces, esto nos da una medida de que se podrían beneficiar, a grosso modo, eh, eh, una gran cantidad, no más allá de unos 4.000 a 5.000 privados de libertad, porque la gran mayoría también está por delitos menores después del delito de drogas. Pero, eh, como digo, nunca es tarde, yo pienso que lo estarán pensando en realizarlo ya, y eso nos ayudaría también a la ciudadanía a tener la idea clara de cómo está la dinámica en los centros de privación de libertad y a tener una constancia real después de las masacres ocurridas en el 2021, realmente la presencia de los privados de libertad, cuántos están físicamente, porque puede hacer que en la estadística esté en la bitácora una nómina y en la realidad cuando se haga el censo penitenciario resulta que faltarán muchos privados de libertad, porque recordemos que no se pudo identificar algunos privados de libertad en la morgue otros se fugaron prácticamente y algunos fueron recapturados. Entonces, eso nos ayudaría a clarificar y cómo no al gobierno nacional que está dando este gran paso importante. Doctor, en cuanto al presupuesto, se ha anunciado que son 27 millones para este tema, pero recordamos que el año pasado, en agosto, cuando también hubo estos problemas, se anunció que el presupuesto para las cárceles sería de 75 millones. ¿Será que debemos presumir que esta es una primera etapa? Porque no me queda claro si es que en los 25, 27 millones es el valor total del trabajo que se va a realizar en general. Claro, lo anunció 75 millones que iban a ser utilizados dentro de los cuatro años, ahora cuatro se años. dice que, claro, ahora se dice 25, 25, 27 millones, no sé si esto es adicional a esos 75 millones o es parte de este, de este rubro que sí. se va a utilizar porque se dice que eh, se necesita infraestructura adecuada, los espacios físicos para desarrollar los planes y programas con esta nueva política pública, sí, y que eh, los privados de libertad necesitan acogerse ya porque es importante que bajo esta construcción pues realmente haya un seguimiento a esta política y un indicador de esta gestión para ver si da resultados eh, esta nueva política que se está implementando y que sea sustentable en el tiempo. No sabemos todavía si este rubro es parte de, porque no se lo aclaró. Pero en todo caso, existen los recursos económicos y no de ahora. Ya de un tiempo atrás recordemos que ya hubo estados de excepción que también erogaron recursos y eh, ahora más. Entonces es importante que el, el SNAI eh, empiece ya a implementar y a practicar y a poner en práctica esta política pública para beneficio de los privados de libertad. Justamente, ¿qué implica la implementación ...de esta política pública. Se habla de más de 300 acciones, nueve ejes de trabajo y se dice que por primera vez hay una política pública de rehabilitación social con enfoque de eh, derechos humanos. A ¿Qué ver... implica todo este proceso? Implica ponerlo en práctica y que también eh, exista la voluntad de los privados de libertad de acogerse a los ejes de tratamiento que la política pública entregada el día de ayer enmarca en lo laboral, en educación, cultura y deporte, salud, vinculación familiar y social y, y prácticamente la reinserción que es cuando ya el privado de libertad se inserta a la sociedad. Eso es lo importante. Y quien es el llamado es la Dirección General de SNAI prácticamente a, a, a, a socializar esta política pública con los directores de cada uno de los centros de privación de libertad y dar a conocer en qué consiste esta, estos parámetros, estos, estos ejes de tratamiento para que los privados de libertad tengan conocimiento y también se, se interesen por, por cumplir con los programas y proyectos porque el, el Ejecutivo está haciendo lo propio, está erogando recursos, se ha trabajado arduamente en la construcción de la política como bien lo manifestó usted, Carmita, con diferentes instituciones, organismos de derechos humanos, organizaciones civiles, en la academia, y sería penoso que los privados de libertad, por falta de, de, de, de, de ellos también, acceder a estos programas, pues, eh, se quede eh, en neta muerta y no haya un indicador de gestión más allá, eh, que el SNAI tendrá que dar a conocer. Yo pienso que en un semestre sería importante conocer la ciudadanía, los resultados de esta nueva política. Yo creo doctora, que los ejes, doctora, los ejes doctora, no vuelvo, deben... A... Doctora, vuelvo a interrumpir porque me preocupan las declaraciones de Nelsa Curvelo el día de ayer. Ella dice que no existe condiciones para una tregua o paz en las cárceles del país. Ella es, es la vocera de esta comisión que se, que se formó y ella habla de, de un proceso bastante, bastante largo, complejo... Eh, que existe mucha, mucha falta de, de credibilidad entre las partes, no confían en la palabra, es decir, no hay las condiciones. Entonces, en este entorno, ¿cómo lograr que esta política pública pueda ser instrumentalizada de una manera exitosa, doctora Villarreal? Sí, tuve la oportunidad también de escucharla y ella dice que, da a entender que no va a ser posible alcanzar la pacificación y que previo a esa pacificación a, esos, a ese proceso de diálogo sería importante que se atienda necesidades de los privados de libertad ella decía como la salud entonces nos queda como que ese, ese sabor agridulce que si bien es cierto es una comisión de buena voluntad como yo la llamaría que existe la predisposición del ejecutivo pero que no hay esa voluntad también de los privados de libertad ahora por mi experiencia los privados de libertad no suelen eh, a conversar con estas comisiones que más allá de tener, como digo, la buena voluntad, ellos más se apegan a las autoridades de cada centro, a las autoridades de la institución. Es una comisión de, de, de alto nivel y que hay personajes realmente de trayectoria y de experiencia y que los privados de libertad deberían aprovecharla. Pero lamentablemente yo veo que no hay esa inclinación para colaborar con la comisión y ella lo dice ya pensando en el informe que va a presentar al Ejecutivo y que probablemente eh, habrá quien cuestione, otros que aplaudan pero dicen, bueno, entonces se ha pasado el tiempo, se ha gastado recursos y no estamos logrando nada, entonces aquí hay, tiene que haber una comunión de las partes, es decir, los privados de libertad y la comisión, pero como repito ellos no acostumbran a hablar con comisiones porque los catalogan como comisiones burócratas y ellos más se apegan a las autoridades de la institución porque son los directores de cada centro de privación de libertad quienes los conocen quien conoce la realidad de los centros de rehabilitación social ahora en esta comisión se trae experiencias del extranjero como Colombia bienvenido sea pero a ellos ni les va ni les viene a ellos lo que les, les conviene es que les conozcan su realidad que palpen cómo ellos están desarrollando sus programas, sus proyectos cómo están purgando su condena lamentablemente yo veo que eh, no va a haber ese, ese, ese logro importante que deseábamos la, la ciudadanía y que puso mucho empeño el Ejecutivo. Um, pero en todo caso y en términos generales de lo que ha trascendido a propósito de este plan, de este proyecto, eh, eh, ¿observa que hay una diferencia con otras estrategias que se han implementado? Es decir, ¿estamos frente a lo que podría ser en el mediano o largo plazo la solución a este tema de las cárceles? A ver, las cárceles no solucionan los problemas, las cárceles controlan los problemas, ¿sí? Eh, se hablaba eh, en, este, en estos ocho meses, eh, en el paso de algunos directores generales del SNAI, eh, de algunos proyectos, como hablaba la vocera del exdirector general, el coronel Fausto Cobo, que es el Plan Rescate Ecuador, que nunca lo llegamos a conocer, Ahora el actual director, el general Pablo Ramírez, dice, el gestores de paz, eh, yo diría que, que primero se de, tuvo que haber trabajado y nunca es tarde, se lo puede implementar, el plan desarme, porque todavía los privados de libertad están en posición de armas de fuego y de largo alcance y explosivos inclusive. No hace mucho... Eh, eh, en pocos días atrás ya hubo una rebelión de ciertos pabellones y estamos viendo que no se ha tomado el control, pese a tener un gran contingente de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para no solamente controlar la parte externa, sino también se formó un, un, un comando al interior del Centro de Privación de Libertad. Pero claro, hay que ser prudentes también para poder intervenir y llegar a los privados de libertad, y se pensaba eh, ahí la importancia de la comisión de pacificación, pero mire, no se lo está logrando, pero como repito, los privados de libertad conversan con sus propias autoridades, son los directores de cada centro de privación de libertad los que tienen que desarrollar estas estrategias, y con el director del SNAI, sin que esto signifique que la voluntad política, las estrategias, las experiencias de, de los demás actores eh, eh, son importantes, pero esa es la realidad. Así se trabaja en los centros de privación de libertad. Complejo, entre tanto, en las calles del país eh, sigue la Así violencia, es. ¿no? Así es. Imagínense que se asalte a un bus escolar. Es, es impresionante. O se, o se liberen a falsos policías. Entonces, este, este, este sentido de de indefensión de la comunidad cada vez es, es más fuerte. Claro, esto es parte de todo un acumulado histórico en el que se abrieron las puertas del país al narcotráfico y a todo el crimen organizado, y ahí están los resultados. Doctora, muy gentil, muchas gracias por habernos a usted, acompañado muy esta mañana. Gracias, buenos días. Gracias. Y Tania Villarreal, en Otioli, siete